Es un gusto tenerlo en estas instalaciones, Carlos. Gracias a usted Alejandro por su invitación. De verdad me interesa mucho poder invertir en su empresa, la cual se ha caracterizado por su transparencia y buenos resultados a través de la ética empresarial. Ha sido un trabajo arduo donde se busca aplicar recomendaciones prácticas y ejemplos para asegurar la conducta, ética y buenos resultados en los empleados y directivos. ¿Cómo lo logran hacer? Tenemos una visión basada en los planteamientos de Gellerman, quien identifica y analiza las raíces de la mala conducta que la gerencia puede llevar a cabo en la empresa. La ética es una reflexión sobre las decisiones que hay que tomar, desarrollando así los criterios para jerarquizar las prioridades entre valores y propósitos. De igual manera, he escuchado cómo el autor identifica cuatro racionalizaciones sostenidas comúnmente que explican por qué los que toman las decisiones no se comportan en forma ética. Es cierto, Carlos. Él tiene en cuenta, primero, la creencia de que la decisión no es realmente ilegal o amoral. Segundo, la creencia de que la decisión es por el mejor interés del individuo o la corporación Tercero, la creencia de que la decisión es segura porque nunca va a ser descubierta o publicada Y cuarto, la creencia de que la decisión tomada ayude a la compañía o que ésta la ignore y hasta proteja a la persona que la lleva con la práctica Sí, ahora comprendo por qué Gellerman lo define así la primera racionalización, Kellerman argumenta que para evadir malos entendidos, las compañías deben establecer guías éticas para todos los empleados. En la segunda racionalización, la gerencia ambiciosa busca formas de atraer la atención propicia al alcanzar los resultados esperados. Se recomienda, para evitarlo, contratar una agencia auditora independiente que informe a los directores externos. La tercera racionalización propone incrementar la frecuencia de las inspecciones y de selección a las junto con otras técnicas, como inspecciones programadas sin aviso. En la cuarta racionalización, las organizaciones deben presionar formal y regularmente para que la lealtad a la compañía no excuse los actos que comprometan su reputación. De esta manera, se debe pensar que el hecho de que usted elija tomar una decisión en particular por el hecho de que sea legal no hace que esta decisión sea la correcta, para abordar adecuadamente las decisiones frente a los problemas que se presenten, es aconsejable dar respuestas a cuestiones como ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo se produjo? ¿Dónde pasó? ¿Cuántas veces sucedió? ¿Cuál fue su alcance, magnitud o costo? ¿Qué consecuencias tiene? Por último, es necesario estar seguros de que el problema se resolvió, para lo cual es necesario seguir muy de cerca todo el proceso de solución adoptado y comprobar finalmente que se logró el objetivo. Si se pretende aplicar el modelo de administración moral, los directivos deben integrar la sabiduría ética a su sabiduría administrativa y adoptar las medidas necesarias a fin de crear y mantener un clima ético en sus organizaciones. Si esto se logra, los objetivos deseables de la administración moral son uno de los desafíos más notables es evitar la administración corrupta y pasar del moda moral a la administración moral en el liderazgo, en el comportamiento y la toma de decisiones, políticas y prácticas. La administración moral exige liderazgo ético. ¡Qué buena conversación! Creo que es una gran puerta que se abre para dar cierre a nuestro negocio. ¡Claro que sí! Comencemos con los acuerdos y debidas firmas. ¡Manos a la obra!